Fui a peinar la cabeza pero encontré un remolino y resultó ser teorema de un peluquero maldito con un campo de vectores con geometría euclidiana el remolino aparece y el peluquero exclama: Como una bola, peluda, yo te miro. Como una bola, tú formas un castigo. Tiene que haber al menos un remolino, como ser un bola. Y me quedé rendido en el espejo, mirándome. Esfera y pellejo, no es una broma, teorema de...